Bueno, ya le decía que por una parte nosotros hemos eh, luchado bastante, yo he estado en Italia, eh, junto con los hermanos allí, eh, que podamos estrechar este lazo de hermandad, de relaciones, eh, dejar de lado, por cierto, los egocentrismos, eh, la, dejar de lado quizás eh, pequeñas peleas, eh, que no dan fruto a futuro de un proyecto... Común, eh, la distancia eh, no es problema, hoy día tenemos los medios eh, para hacerlo, por lo tanto, eh, nuestra lucha es también en la lucha de ustedes. Y en algún momento, si ustedes se levantan eh, con esta cadena de Stop Enel, eh, nosotros lo estamos haciendo por este lado. Eh, si algún caído hay allí, por cierto que acá nos vamos a levantar porque nuestra hermandad ha crecido y bueno, eh, y ustedes también me imagino que deben hacer lo mismo con nosotros y con los pueblos y con todos los pueblos. Así que muchas gracias y mucha fuerza y Marichihuevo, y muchas veces venceremos.